esa es la intención aquí, ¿me entiendes? no es nosotros aquí no censuramos yo personalmente no censuro a nadie no estoy con superclaria llega un momento que se pone empezado y uno tiene que coger y ponerlos en su lugar pero, pero mi objetivo no es censurar a nadie porque yo aquí no estoy para eso primero que todo el canal no es mío el canal no es mío y segundo mi intención no es imponerle mi criterio a nadie. Cada cual piensa, cada cual piensa y actúa de la manera que quiere. Al final, el pueblo de Cuba le va a pasar la cuenta a la superclave. Al final, el pueblo de Cuba le va a pasar la cuenta. Ya, ya estamos jodidos. Juniel Batista. Juniel, estaba perdido. ¿Qué gente está en la calle, Juniel? Juniel, eh, por favor, eh, actualízame de la información, porque que yo sepa, la gente estuvo en la calle ayer, pero ya, ya la rebelión terminó. A ver, actualízame, porque yo no sé lo que está pasando. Yo no he visto las redes sociales ¿hay en este momento alguna rebelión en Cuba en este momento o no? por favor Montecristo Emilia ¿hay alguna persona que te pueda confirmar que hay una rebelión en este momento en la calle? no, yo sé que no tiene marcha atrás Juniel, ¿dónde tú estabas metido? Miguel García, saludos de de, desde tu ciudad de Manzanillo. Ah, tú, tú, tú eres el que está en Manzanillo, ¿verdad? Que sí. Ven acá, ¿cómo está aquello por allá? ¿Cómo está el Celia? Dicen que el Celia está destruido, ¿verdad? Tan buen hospital que era el Celia, caballero. Acabaron con el Celia Sánchez. Tremendo hospital que tenía Manzanillo. ¿Qué clase de hospital era el Celia, caballero? Primer mundo. Un hospital del primer mundo era mejor. El Celi era mejor que el hospital de Bayamo, imagínate. ¿Y cómo voy a tumbar el, el sonido de los mensajes? Yo no sé. No he podido. Yo no tengo un asesor que me ayude en esto. Yo de eso no sé nada. Y este Manolo, este pobre Manolo, aquí en esta casa nadie sabe de tecnología. ¿Para qué te voy a engañar? Aquí no sabe nadie de tecnología. Hay que esperar a ver cómo yo arreglo eso. Consultar con Orlandito, que es el que sabe, porque yo no sé de nada de esto. La gente Benita, Benita, Benita estaba perdida, te habías perdido, Benita hacía tiempo tú no aparecías por aquí, se te extrañaba, ¿sabes? Sí, Manzanillo era tremendo lugar. Manzanillo era uno de los mejores lugares para vivir en Cuba, ¿sabes? Acabaron con Manzanillo. Eh, ellos no tienen fuerza para ma, ma, militarizar La Habana completa no hay fuerza para eso, ellos lo que tienen son 20 mil hombres en las tropas especiales, La Habana es 3 millones y media de... eso podrán reprimir allí en el malecón pero en el resto de si la protesta se hace barrio por barrio ellos se la ven negra si la gente la cuevita se tira de lechaverría del Zamora de La Timba de Cocosolo de Poey de del Capri si la gente se tira barrio por barrio de, de la palma de la víbora, ellos no pueden hacer nada porque van a reprimir en un lado y en los otros que van a hacer si sí, la glorieta de Manzanillo es la más bella es la más bella glorieta del mundo, más, más linda que la de Cienfuegos la glorieta de Manzanillo está hecha en un estilo morisco que es una belleza y fíjate que si el fuego es una ciudad bella. Porque la ciudad más linda de Cuba es en fuego, no te engañes. Pero la glorieta de Manzanillo no tiene comparación. Ni idea tengo, Diana Pinto, ¿qué pasó? Pinto, ¿no? Diana Pinto, ni idea. Mayra, un abrazo. Saludos, Mayra. A ver qué pasó, que me escribió alguien aquí. Eh, Cristóbal Gutiérrez. Usted aparenta ser un adoctrinador de mentes débiles. Bueno, pues estamos esperando que usted abra un canal que es de mente fuerte para que no, para que luche contra los que adoctrinamos. Es sencillo. Usted coja, abra un canal usted. Yo siempre le digo a ustedes lo mismo. Es que comunicar es un arte y todo el mundo no nació con el arte de comunicar. Cualquiera que se pare detrás de una pantalla no arrastra público, ni busca gente, ni tiene seguidores. No es lo mismo tener gente. A mí la gente mía no me abandona. Cada día yo voy increciendo en crecimiento. Yo sigo creciendo. Todos los canales que transmiten mi directa cada día crecen. No decrece ninguno. Ahí está la verdad de Cuba, Cuba por dentro. Cada día tienen más suscriptores. Oscar Suárez, Universo Increíble, que es uno de los canales más sólidos del Internet, cuando empezó a transmitir mi directa tenía 135 mil suscriptores. Y metió en dos meses casi 80 mil, 50 mil suscriptores. Ya te puedes imaginar. Es increyendo. Cuba libre, Cuba por dentro. Eh, Orlandito Rajadel, desde que empezó a transmitir mi directa, ha metido mil y pico de suscriptores y eso que es un canal chiquito. Entonces, algo hay, tenemos algo que no necesariamente es tu opinión, porque tenemos miles de personas que nos dan un visto bueno de aceptación, excepto tú que eres una papa podrida en el saco. Por lo tanto, tu criterio, te lo respetamos, pero no tiene peso frente a las miles de personas que sí tienen un concepto positivo de nuestro trabajo y de nuestra persona, ¿ok? No, mira, ninguno de ustedes es pintor. Mira, mira qué clase de cuadro pinto yo. Ningún comunista pinta. Ninguno es poeta, ninguno es escritor y ninguno compone canciones. Y la capucha es un tipo completo. <ríe> Ay, ya como me gusta torturar a mí a los comunistas. Yo, yo los torturo. <ríe> yo, mis torturas no son físicas son mentales, yo, yo los cojo y, y, y, y les abochorno el alma y les humillo el espíritu porque los comunistas, yo siempre lo he dicho los comunistas usan la fuerza de Nerón Nerón decía que la fuerza es la razón de las bestias y por eso ellos se comportan de esa manera, porque son bestias irracionales, ninguno piensa ninguno crea nada ninguno produce nada ninguno es capaz, perdón me pica la nariz. Ninguno es capaz de... Son resentidos, frustrados. Poetas que nunca hicieron un verso que valía la pena. Escritores que nunca escribieron nada. Arquitectos mediocres, bandoleros, delincuentes, tramposos, troanes, mezquinos, ruin, trapiantes, perdularios. Eso es lo que nutre el pantano del comunismo. Es una mafia, es una cloaca. Y ahí están todos. No crean nada, no hacen nada. Tienen que sujetarse reguindarse del éxito ajeno para ellos poder triunfar tienen que coger mi directa, lo, los detractores míos, cogen mi directa para entonces analizarla para que la gente vaya allí a ver porque no crean nada tú me has visto a mí alguna vez de tu vida utilizando la directa de nadie una imagen gráfica, un video para yo comentar algo todo sale de la mente de la capucha ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que crea. Porque eso es empírico en mí. Aparte del conocimiento vasto que tengo, Dios me dotó, porque cuando Dios llama a un hombre, lo capacita. Dios me dotó del don del verbo, del don de la sencillez, de la humildad, de la bondad. De decir, me dio muchos atributos para luchar contra el mal. Porque Dios sabe que el, el bien es débil, pero Él lo fortalece. Él fortalece el bien y le da muchos atributos y muchas herramientas para luchar contra el mal. ¿Para qué? Para defenderse frente a la barbarie de la maldad. Es obra de Dios hacer que los hombres que en este mundo defienden el bien sean hombres enteramente capacitados para la buena obra que el cielo les encomendó. ¿Me entiende, comunista? Entonces tú no puedes crear nada. Tú tienes que aparecer en las redes sociales y mira, ese encapuchado no es pintor, mira, pintor soy yo. Él no es poeta, poeta soy yo. Él no escribe, escribo yo. Él no compone canciones, canciones compongo yo. Peterson me dio criminalo que cuando yo Jotuel sacó Patria y Vida, sacaron tres millones de mamotretos, mamarrachos, yo, yo musicales, pusieron a policía a cantar rap y nada pegó. A la revolución le quedan 66 mil milenios, nada pegó, porque no tienen creatividad, porque no hay originalidad, porque están vacíos de argumento. ¿Entiendes? Están vacíos de argumento. Ya, el barril, déjame ver que yo estaba pintando un barrilito hoy. El barril, el barril del intelecto se les quedó vacío, ¿Entiende? Ninguno pegó que va a pegar si nada de eso sirve. Nada pegó. Nadie ve con filo, nadie ve la verdad de Cuba, nadie ve Cuba debate, ni Cubané ni nada de eso. Porque es que eso no sirve. Pero si yo me conecté anoche, en un momentico, y tuve 2300 vistas y lo que tuve fue un rato, y hoy la directa mía, un canal chiquito, de, en 40 minutos tenía mil y pico de vista. Entonces, y eso que este canal no ha crecido más por el silencio de los otros influencers que hacen todo lo posible por mantener silenciado este canal. O Cuba libre, o Cuba por dentro, la verdad de Cuba. ¿Por qué? Porque los que decimos la verdad somos como el perfume bueno, que, que la esencia buena es poca, misma. Claro que es el final, ya esta gente está en el pin. Ellos están en el pin, ellos no producen nada. Más temprano, más tarde, Cuba se va a terminar, el comunismo se va a acabar. Cuba no, el comunismo en Cuba. Que de hecho el comunismo ya se cayó. Están en el poder por la represión, pero eso no va a ser eterno. ¿Por qué? El comunismo está en el poder porque el pueblo de Cuba no está dispuesto a poner 200 mil presos políticos. Cuando haya 200 mil presos políticos, vamos a ver qué ellos van a hacer. Cuando haya 200 mil familias cubanas que tengan 200 mil hijos, padres, hermanos, abuelos, tías, presos, es el 20% de la población cubana que tiene la familia presa. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Eso se acaba si el pueblo de Cuba se dispone a poner medio millón de presos políticos. A ver qué van a hacer. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Es bueno que ellos repriman y es bueno que los que protestaron ayer vayan presos porque si la gente no va presa el sistema sigue en el poder. Lo único que resquebra al poder es el presidio político. Entre más presos políticos haya más presión internacional hay y más presión social hay y eso cae cuando se empuja desde adentro y desde afuera. Entonces, qué bueno sería que hubiese hoy medio millón de presos políticos. A ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer. Quiero la sombra de un ala cantar este cuento en flor. La ciña de Guatemala, Sí, mi señor. No, ustedes no saben la poesía de Ra que escribí sobre ese tema, que la tengo aquí. Aquí la tengo, pero no la voy a decir. Después que cante la canción, lo que viene atrás es la bomba atómica. La bomba atómica, deja que Orlandito saque su tema. Si ustedes me y si, si la canción pega, porque tiene una letra buena, tiene una melodía buena y la va a cantar un muchacho exitoso con una voz excepcional, un hombre que sabe cantar y lo que tiene atrás, lo que tiene atrás. Alberto Cario, eso es un proceso. Alberto, eso es un proceso. Te voy a comentar algo, Albertico. En Checoslovaquia, en el año 57, hubo una revuelta enorme. La protagonizó el primer secretario del partido de su época, se llamaba Alexander Ducek. Para que Checoslovaquia fuera libre tuvieron que pasar casi 40 años. Todo al final va a dar su fruto. Todo va a dar su fruto. Parecía que la rebelión había muerto en julio y no murió. Ahí sigue. Más temprano, más tarde, Si la conto. La única manera que los comunistas tienen para quedarse en el poder es que el cubano se vuelva a ilusionar con el sistema. Y para que la gente se ilusione con el sistema, tienen que crearle condiciones de vida a la gente. La gente necesita tener un proyecto de vida y sueño. La gente, el ser humano, por naturaleza es inquisitivo. Y le gusta crear, le gusta tener. Y fíjate, el comunismo es el único sistema que es un absurdo. Porque no puede, el comunismo no puede combatir con la idea propia del hombre que tiene dentro de sí el sentido de pertenencia. Entonces es una ideología contraria a la sociopolítica mental de un ciudadano. No, no se puede. La gente trabaja porque quiere el beneficio de su trabajo. Y la gente hace una casa porque quiere vivir en su casa. No quiere hacer una casa para que otro la viva. No quiere tener una mujer linda para que otro se acueste con ella no quiere arar la tierra para que otro se coma el fruto de su trabajo. O sea, el comunismo es todo eso. Por lo tanto, más temprano, más tarde, filme la gente, no filme de palo, no de palo. Al final el sistema es una caña hueca y cascada. Ya la caña tiene gente, tiene carcoma dentro. Ya aunque fumiguen la carcoma, ya la madera está roída por dentro. Ya está comida la madera. ¿No entiendes? Aunque tú mates la termita, el comején, perdón, el comején, que no tiene nada que ver con la termita, aunque tú mates el comején, ya la madera está carcomida. El peor el enemigo del comunismo en la realidad es el hambre, es la miseria. Todo lo que digamos nosotros es efímero frente a la realidad. La realidad de un sistema que, oiga, mire esto, mire para acá. Esto es un lujo del comunismo. Esto es un lujo en el comunismo. ¿Qué cosa es esto, caballero? Miren, un simple pedazo de papel. Una cosa que no cuesta nada producirlo. El papel sanitario no vale nada en el mundo. Yo compro suavecito, que es el que, el que más se usa aquí, se llama suavecito. 12 rollos valen 108 la empira. Vienen siendo 3 dólares y pico. 4 do... No llega a 4 dólares. 12 rollos. Eso no vale nada. Ni eso tienen. Eh, eh, eh, el comunismo, yo, yo, yo no sé qué defienden los comunistas. Mira. Eh, voy a hablar, voy a hablar, que me perdonen las mujeres que están ahí. Voy a hablar hoy en un lenguaje coloquial que la gente me entienda. comunismo es una tortura hasta ver las reglas. La mujer con aquello pelado, porque no puede ponerse una cosa de... Tú quieres ver algo más sensible que las partes íntimas de una mujer. Una cosa que tiene que tener unas características propias de ella para el aseo, para el olor, para la comodidad de las partes, la, la, la biología reproductiva de la mujer es distinta al hombre el hombre es cerrado, la mujer es abierta todo, todo el aparato reproductor y de la mujer está cerca una cosa de otra necesita productos especiales para que la vida sea digna, la mujer tiene que hacer pipí y tiene que tener toallitas con olor porque todo eso se genera cosas desagradables es una tortura en el comunismo. Tú te imaginas una capitana de la policía, el día entero en una náusea, abunda eh, eh, eh, eh, habitación de esa ahí, en una, en una estación de policía esa caliente, sin aire, llena de polvo, con aquellas paredes impregnadas en churre en hollín, en mal olor, en el vado de las personas, cuando aquella cosa le empieza a las dos de la tarde, en un verano a sudar que vaya a orinar en una taza de un baño mugrienta de esa amarilla costrosa donde no hay ni no hay pinaroma no hay polisol no hay clorina no hay decencia no hay agua con aquella cantidad de caca allí que, que orinó todo el mundo en el mismo baño con aquella cosa sudá. es una tortura vivir en el comunismo mijo es el infierno en la tierra mi eso de, eso, eso es una tortura, mi hijo. Vivir en el comunismo es una desgracia. Estéticamente es una basura. Cayó la Alemania comunista. Cayó la Alemania comunista. Y después de treinta y pico años de tanto cacareo, la Alemania comunista producía dos patas de dientes y mala. Me acuerdo que mandábamos una cuba que aquello no había que se lo metiera. Era una cosa borronosa, con una cantidad de menta picante, que aquello que se lo espantara. Una pasta roja grande que venía en Cuba, que era mejor la perla que esa basura. Y una moto, lo único que producían era una moto. Una moto dos 250 y un motorcito más chiquitico. Era lo único que hacían. Y la otra era la primera potencia industrial del mundo, prácticamente. Y habían pasado 31 años nada más y ellos, en en la parte del comunismo se habían quedado con el sector industrial alemán, porque en la parte del comunismo se había quedado el sector militar industrial. Por eso Stalin desarmó todas las industrias que había en Europa, en Alemania Oriental, y se las llevó para Moscú para sobrevivir, porque ellos no tenían nada. Stalin producía con las plantillas que le dieron los americanos en la frontera con Turquía le dieron los blogs de todos los camiones americanos y esos camiones rusos eran los mismos y los por americanos. Por eso el Jeep igual le servían las piezas de Chevrolet y viceversa, porque eran las mismas plantillas que se la dieron los americanos escondidos, porque Stalin había fusilado al sector industrial y allí no había ni, ni, ni, ni un taller de fundir latas de aluminio, allí no había nada. Hasta estéticamente el comunismo es peor que el capitalismo. ¿Dónde está el Ferrari que hace el comunismo? ¿Hay algún país? Con... ¿Tú me puedes enseñar un Ferrari chino, ruso, de Corea del Norte, de Zimbabue? ¿Dónde está la pasarela de la moda famosa del mundo? En un país comunista. ¿Quién produce los mejores embutidos del mundo? Un país comunista. ¿Quién es el primer productor mundial de comida? Un país comunista. ¿Quién produce los mejores aviones? Los comunistas. Los cruceros de lujo los hacen los astilleros de Rusia, de la UR. Las, el cristal fino del mundo, el bacará, el chantegui, lo hacen eh, eh, eh, en algún gorro de fundición de cobre, de bronce o de cristal de, de algún país comunista. ¿Tú conoces algún invento que hay? Hay algún invento del comunismo en el mundo. Ellos inventaron el papel sanitario. ¿Qué inventaron los rusos? A ver, ¿qué, ¿cuál es un invento ruso? A ver, de relevancia mundial. Chino. El mentolito chino. No, pero el mentón chino lo inventaron los chinos antes que fuera comunista. Eso viene de hace 5.000 años, de la dinastía Ming. Y el, y el papel lo inventaron los chinos hace 4.000 años, y el papel moneda, y la pólvora, y el astrolabio, y la todo Eso lo inventaron los chinos en una sociedad libre. ¿Qué han inventado los comunistas? ¿Quién inventó la radio? La inventó un ruso, pero no era comunista. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué han hecho los comunistas? ¿Quién inventó el automóvil? ¿El teléfono? ¿Quién descubrió la forma de generar corriente, la bombilla, el filamento? ¿Quién es el padre de la física eh, cuántica? Creo que es Paul, Paul, Paul, Puck, Paul, Paul, de apellido, un alemán, si mal no recuerdo. Creo que es el padre de la física cuántica, sí. Paul, Paul. Polk, no sé, algo así, no me acuerdo muy bien, lo veía hace muchos años. ¿Qué han hecho los comunistas? 100, 100 millones de muertos. Destruir a todo. Donde quiera que el comunismo llegó, acabó con la sociedad. ¿Qué ha dejado? Qué dejó Stalin en Rusia? Crimen, sangre y dolor. Lea archipiélago Gulak. ¿Qué le hizo Fidel Castro? Cogió una taza de oro y miran a qué la convirtió. Que ni sal, ni sal hay. En la mayor salina que tenía América, que era la de la Caimanera, nada. ¿Qué, ¿Qué ha hecho el comunismo? ¿Qué hombre se va de una nación rica? A ver, ¿qué, qué, de qué país? A ver, los países gobernados por, por el liberalismo, a ver. Porque ese concepto del neoliberalismo eso no existe. No existe por el ¿Dónde están? Prósperos todos. Y los que el comunismo gobernó, ¿dónde están? ¿Por qué China es la segunda economía del mundo? Porque cambiaron la mentalidad. Porque dejaron de hacer aquella sociedad agraria en bicicleta para convertirse en una nación industrial, próspera, financiera y económicamente. De las dos libertades que el hombre necesita, los chinos le garantizaron la económica. Le, le quitaron la política, pero al menos le dieron una de las dos. En Cuba no tenemos ni una ni otra, ni económica ni política. Por eso estamos hundidos. Por eso estamos hundidos. ¿Qué han hecho los comunistas? Nada. Nada, a arrasar con todo lo que han cogido. En de Cuba, cien mil. En Cuba, habían cien mil fincas privadas, si mal no recuerdo yo. En, el... si en Habían cien mil fincas. era parte del latifundio, todas prósperas, productivas, en ninguna había maleza, todas producían. Y hoy Hoy todas son de un solo hombre, están llenas de maracuyas, improductivas todas. ¿Quién es el causante de la desgracia en Cuba? Y ahora les va a pasar factura porque los campesinos que quedaban en Cuba, que tenían reales, se fueron todos en el éxito grande ese de 400.000 cubanos. Yo no sé en el 2024 qué va a comer la gente. Porque te voy, enseñar, te voy a enseñar algo, yo que soy guajiro, yo te voy a enseñar algo que tú no sabes. El platanito que se están comiendo hoy el burrito, fue el que dejaron esos campesinos sembrados. Te voy a enseñar que el, el platanal tiene... El, el, en el plantón del plátano está el, el que tú siembras. Viene el hijo y el seguidor. Y después entonces viene el, el rebrote de los hijos. Donde ya el platanal empieza a echar hijos por todos los lados. Y pierde la calle y... El, y y el surco, como se conoce en el plátano. Cuando el platanal empieza a echar plátano por todos los lados, que tú no puedes mantener la estructura del surco y de la calle, el platanal comienza a mermar. Y en cuatro o cinco años el burral se destruye y se destruye automáticamente el platanal. Y entonces, que van a comer? ¿Qué va a comer la gente? Porque la única vianda que, que garantiza todavía algo es el ponguito ese que venden en Cuba, el burrito ese cuando eso se acabe, que van a... hay una hambruna pronosticada, pero grande para el 2024. Que la capucha está la va a pronosticar. Y ellos están todavía, tienen opciones de salvarse. Ellos se pueden salvar si sueltan la economía. Si ellos sueltan la economía, tal vez aguanten un poquito más. Su destrucción es inevitable, pero puede que aguanten un poquito más. Ahí están, el mar de Cuba está lleno de, de peces. Si ellos dejan que la gente coma lo que hay en el mar, entonces tal vez aguanten un poquito más. Pero de que se van, se van. Y vamos a ver cuando Raúl Castro muera. Y te voy a decir algo que tú no sabes. Biológicamente, Raúl Castro ya hace 21 años que está de merme y baja. Tú sabes que el ser humano está diseñado para vivir 70 años. La Biblia lo dice. 70 son los días del hombre y 80 los más robustos. El corazón está diseñado para latir 70 años. De ahí para allá es obra y gracia y misericordia divina. Y Raúl Castro en cualquier momento ahí solito, solito, andando normal ahí, el corazón le hizo pausa y se la apagó. Otro no lo sabe. Te voy a explicar cómo murió Abuelo. Abuelo Bartolo tenía 92 años. Y andaba normal como Raúl Castro, así. Un viejito con una salud de hierro, nunca fue un médico a nada. Y un día cogió a, a paloma y pajarito. él le gustaba arar. Él tenía un sitio que él siempre araba y él sembraba ahí. Un ya estaba viejito, pero él sembraba un maicito siempre. Eh, no sé, mil, dos mil plantoncitos. Iba con... Con la guataca por la tarde, tiraba, hacía dos carreritas a lo largo del día. Él se entretenía, estaba vivo el viejito. Ya abuela la caridad, había muerto así un tío. Y él tenía, eh, mi madre tenía un buen chalé, eh, ellos hicieron casa buena para todos. Pero él le dijo a, a mi mamá, mija, eh, eh, déjame, eh, déjame allá en la casita, dame una casita de guano, ¿sabes cómo eran esas gente campo? Y allá él tenía su casita y por la noche alguien se quedaba a dormir siempre con él. Estaba cerca de la casa, como a 6 o 7 metros, pero en la parte de atrás, una casita de guano de madera con un piso de cemento muy fresca, que fue la casa que siempre tuvieron ellos. Se levantaba por la mañana y mi tío Ramón le le, le enjugaba los bueyes porque allá no tenía casi fuerza para hablar para, para la las coyundas y las madrinas porque en los frontiles el buey, ala, el buey tiene que dar un cabezazo, ya estaba bien. Tiraba tres o cuatro surquitos, un araíto chiquito para que tú sabes, para que se entretuviera. Y un buen día salió para allá por la mañana. Y mi madre siempre le ponía el cafecito en un en un arrito de aluminio, de esmalte, que, de esmalte, de aquellos que venían de casa, de unos jarritos de esmalte. En unas bracitas siempre tenía un, ca, un, ca, un cafecito calentito. Y él cogía su tabaquito, lo torcía y a las nueve de la mañana, mi mamá fue y le llevó el cafecito y un tabaquito, se lo fumó. Estaba sentado bajo una guasimita. Y mi mamá viró. como a la media hora dice, mamá, ¿qué pasará que papá no, no gocea los huellos? Cuando fue para allí, estaba con la cabecita tumbada hacia el la orilla de la guasimita. Cuando lo tocó, soltó el grito y ya estaba muerto. En media hora se le murió. Se, le, se sentó a fumarse su tabaquito, a tomarse su cafecito. Con su, con su botica llena de tierra, como siempre vivió, en su tierrita con su olor a tierra arada, se, se sentó el viejito y se apagó como, como una velita que, que el viento de la vida apaga, apaga su terno y llama. Cualquier momento Raúl Castro sentado, normal y hablando, la máquina le ha aceptado y ahí mismo quedó. 92 años vivió Bartolomé, no, él fumaba un tabaco bueno que él sembraba. Él siempre cosechó el tabaco, nunca usó químico para su tabaco. Usó, el cigarro es el más malo, pero el tabaco, el tabaco, tabaco, como se lo fumaba Bartolo, eh, no, no hacía mucho daño. Hace daño, pero no en esa proporción. Y, y cualquier día nos dan la noticia que nuestro querido general murió. Y cuando el general se muera, vamos a ver cuando vayan a repartir el pastel, porque ahí todo el mundo quiere hoteles y, y, y, y, y no hay hoteles en Varadero para todos ellos y todos quieren hoteles en Varadero o en Los callos. y todo el mundo quiere de la tajada porque están los hijos ahí y vamos a ver qué vamos, a cómo vamos a tocar y ahora va a venir la lucha entre los militares y Canel que no tiene historia militar ninguna. Vamos a ver cómo vamos a tocar. Vamos a ver cómo vamos a tocar. Ah, vamos a ver. En cualquier momento el Granma nos sorprende con las noticias. Que ha muerto el líder histórico de la Revolución Cubana. ¿Me entiende? Vamos a ver qué pasa. Se van a, a esguazar. Se van a esguazar como hienas entre ellos. Vamos a ver qué pasa. Yo no quiero nada. Yo nada más quiero que me den a Randy y a Humbertico. Yo no quiero más nada. Yo el último... El, el, el, el único acto de violencia que yo voy a ejercer en mi vida es coger a Randy y a Humbertico. Para cortarle la lengua con un bicho Yo sigo siendo el mismo guajiro de siempre. Les voy a enseñar la comida que Manolo me... me que me hice yo hoy porque Marolo Manolo no le gusta cocinar mucho. Mira. Miren esto, miren. Miren, acabo de comer, lo tiré ahí en el piso, miren esto. ¿Están viendo aquí? Eso es plátano, fufú de plátano burro con una tortilla de huevo hecho con leña. Esa es mi comida. Ahorita yo lo primo, mamá. Esa es mi comida, un poco de plátano burro pilado. Con una tortilla, de unos huevos que compré hoy en en una colonia por allá que me, una señora estaba vendiendo huevos hoy. Burro pilado con una tortilla. Entonces, ¿tú crees que yo soy hombre de estar buscando aquí la y y nada, no? Yo no estoy en eso. Soy un guajiro de pura cepa, patriota cubano, martiano. Y con un alma pura que todavía el dinero no lo ha corrompido ni el deseo de tener nada. Eso fue lo que yo comí hoy. Y es lo que como cada rato cuando no es una sopa. Me como dos tamales con un chicharrón. Y eso es lo que como yo. Exacto, Yané. Una tortillita con leña. Ay, qué rico, Yané. Mira, mira, mira, mira. Mira, Mira, cogí los plátanos burros los herví con cáscara. Porque yo los hiervo con cáscara. Porque abuela caridad le hervía siempre el sancocho a los puercos. Entonces ella picaba los, los burros con cáscara. En unos calderos limpios, no vaya a creer tampoco. Aquella vieja pregaba con ceniza y ladrillo. Aquellos calderos estaban que brillaban. Por fuera se pone negro por el tisne, pero y ella se ponía a hervirle la comida a, a unas lechoncitas que siempre tenía. Y yo cogía y sacaba eh, aquellos trozos de plátano burro y me los pilaba. Ella me los preparaba con, man, eh, con manteca de puerco y en pella. y tita. Y, y yo me acuerdo todos los días de mi vida de mi abuela. Y es una vida sana. Sí, sí, la, eh, lo, mismo, lo mismo el carbón que la leña, cualquiera de las dos es buena. Me pica la nariz. Eso fue lo que comí yo, una tortilla con, cua, con una mano de plátano burro pilada, con dos papas adentro. Más nada. El, el ñame es riquísimo. En la finca de mi abuelo había, hay tres tipos de ñame, de ñame. Está el ñame sin marrón, que nace por, por las cañas Tú lo saques un ñamecito así como, como una malanguita. Está el ñame blanco, que es el grandote. El ñame blanco grandote, está el ñame amarillo, que es un poco más chiquito. Eh, eh, mi abuelo Bartolo cogía y se iba para los... Para lo, para los potrenos donde estaba la piña de ratón. Porque nosotros teníamos una finca en la falda de, de la loma del Escambray. Era en la falda, no en la loma. Y entonces él cogía allí, hacía un hueco con un tenedor y metía el ñame y cogía del mismo arroyo que estaba cerca un cubo de agua y lo tiraba. Él siempre andaba en los bueyes, siempre tenían en el medio de los dos bueyes delante adelante un, un, una ollita, o un cubo de aquellos de aluminio, bien limpiecito, con eso le daba de beber a los, be a los bueyes. Y él llegaba y veía un ñame, sacaba un ñame y picaba cuatro pedazos, hacía un hueco con la garrocha del buey o con el tenedor, y metía el ñame, entonces cogía, le echaba un cubo de agua, le metía a tierra y le echaba toda la paja, toda la hoja de mango, de piña ratón, la, la hoja de la piña ratón, y hacía una casimba grande, ahí lo dejaba. Cuando pasaba un año, tenía quintal y pico. Y así tenía mil, dos mil ñame No hay nada. Una cosa que, que ni agua lleva. Fíjate si el comunismo acaba con todo en Cuba. Que el ñame, cualquier guajiro que hoy siembre, mil ñame, Blanco, mil ñame amarillo. Cada ñame da un cien libras, un quintal. Mil ñames son mil quintales de ñame. Mil quintales. ¿A cómo se podrá vender hoy un quintal de ñame en Cuba? Cuando una mano de plátano burro vale 70 pesos y 100 pesos. Vamos a suponer que vendas la libra de ñame, la libre ñame, a 25 pesos que la estás regalando. Mil quintales. ¿Cuánto dinero es? 25 millones de pesos. En mil quintales de ñame. A 25 pesos a la libra. Increíble. Una cosa que que hay que echarle un cubo de agua al ñame, el ñame se da, se siembra en la sombra. El ñame tú, en tiempo que no es de lluvia, le puedes echar un cubo de agua cada 15 días. Mil cubos de agua cada 15 días, si lo divides por semana, son 200 cubos de agua semanales. 200 cubos de agua semanales, 7 días que tiene la semana, 7 por 3, 21. Estamos hablando de de 30 cubos, 15 en la mañana y 15 en la tarde aunque no tengas turbina, riegas un campo ya. 15 cubos de agua lo hago yo en 10 minutos así como lo oyen y así como lo ven y las clarias como están que ni ha ni atendido los mensajes de las clarias hoy no estoy para Claria yo hoy. Orlandito está ahí conectado. Yo no sabía ni que Orlandito estaba ahí. Orlandito, ¿estás ahí? Luisito López, oye, Luisito estaba perdido. Luisito nos ha abandonado de una manera tal. Estás perdido, Luisito. Ah, está bien. Óyeme, Orlandito, te mando un abrazo, hermano. Y otro a ti, Luisito. Gracias por venir aquí a Hoy las locuras de este loco. Orlandito, ya te escribí el tema del rap de la canción. Ahí lo tiene. Ya sabes lo que hay que hacer con él. Claro que sí, el llame. No y el ñame tú le cortas y echa un ojo y cada o, ojo que echa pesa 25, 15, 20 libras increíble yo no sé ni, hoy no he atendido a las clarias yo no he atendido a las clarias ah, está el Manolo también un saludo para ti almirante Manolo y para tu esposa Yuli, espero que el niño sea mejorado No sé, no he visto las clarias hoy. Yo no sé esas muchachitas cómo están hoy. ¡Ah! El Quimbombó se daba alabado. Oye, el Quimbombó se daba solo en los potreros. No hay ni Quimbombó. Las guardarrayas de caña. Yo recuerdo, yo recuerdo que mi primer Elaine y yo, una vez había un haitiano cerca de donde nosotros vivíamos y él tenía un campo de Quimbombó. El haitiano come mucho quimbombó y se llamaba Rápidos, le decían rápido. Él era el zapatero. Y mi prima Elaine me dijo, vamos a ir allá a recoger un poco de muñeca. Era una muchachita, tenía como cinco años. Y recoger muñeca eran mazorcas de maíz tiernita que estaban echando la pelusa. Y fuimos para allá y recogimos un saco de, de mazorca de maíz tuza de aquella. Y, y llegamos a la casa con un saco al hombro, los dos que no podíamos con aquel, alando arrastrando Cinco años tenía el y yo como siete u ocho. Y fuimos con mi primo, yo, yo tres, que era un poco más grande. Y alamos aquel saco de, de muñeca para la casa. Y cuando llegamos a la casa con aquel saco de muñeca, que el aire le dijo, abuela, mira, trajimos un saco de muñeca. Aquella mujer le quería dar. Fue para allá a ver al haitiano. Y le dijo, oiga, rápido, yo, yo ahora cuando esté el maíz nosotros se lo voy a pagar. Y dijo, no, no se preocupa, eh, las muchachas son así, no sé qué cosa. Y dice, abuela, bueno y sembró Quimbombo, y dijo, vaya al campo Quimbombo. Oiga, cuando pasamos para el lado allá del maíz, estaba el Quimbombo Sato. Fíjate si el Quimbombo se daba solo en Cuba. Que la paloma raviche se lo comía y lo hacía caca en los potreros y nacía solo. Ni Quimbombo hay. Ni quimbombó hay. Eso era, eso era una infección que mi tío Ramón le metía el tractor para arrancar aquello porque aquello no se lo comía a nadie. A veces abuelo Bartolo cogía un poco de tocino con limón y hacía un quimbombó bueno, porque esos viejos sí sabían cocinar. Mi madre jamás aprendió a hacer quimbombó. Bartolo cogía unas truchas de río y las abría y las ponía bien duras, que se pusieron como una yagua seca. Y hacía un quimbombo con trucha salada de aquella, con boniato, con ñame, que aquello partía el arroz. Yo me acuerdo que abuela tiraba aquellas cazuelas con aquel arroz, aquel arroz, aquel arroz que abuela lo hacía y, y, y, y metía en una coladera y, y dejaba que todo el agua arroz. Entonces nos daba un vaso de agua con arroz, con, con limón a cada nieto, con un poco de polvo de ajo pilado adentro, que aquello era tomarse una sopa. ¿Qué clase de arroz más bueno se daba en aquella tierra? del, del santi Espíritu allá, ya todo se acabó, no quedó nada. Y cuando nos fuimos para la tierra de Manzanillo, también se dedicaron a sembrar arroz. Acabaron con todos desgraciados. Ay chicos, lo buenas que eran las truchas criollas aquella. Hoy estaba hablando con un amigo sobre la viajaca de río. Oye, yo me iba para el río. Yo me iba para el río con una, con un ganchito de de, de un imperdible y sacaba detrás de la casa del pregadero de abuela, sacaba un poco de, de lombrices, calandraca no lombrices, y me iba por una charca. Me metía a la mañana entera y venía con una sartica de, de una paragüita y traía carpita, traía tilapia, traía viajaquita, guacharita. Y abuela me preparaba aquel pescado, me hacía un clase de caldo. Todo se acabó, no quedó una guacharita, no quedó un guajacón, no quedó un pití, un langostino, no quedó una anguila de río. Arrasaron con todo, acabaron con todo. Acabaron con todo. Arrasaron con todo. No, no dejaron nada, destruyeron todo. Increíble lo que había en Cuba. Yo me acuerdo que mi tío Ramón se iba a la, a, la, a la falda de la loma y recogía de las matas de limón criollo cuatro sacos de limones criollos del que caía la mata de limón criollo. Está pariendo todo el año y tiene mil y mil y pico limoncitos. Un limón que aquellos jugo, nada más tú lo aprietas, nada más te queda la telita de la cáscara. Y yo recuerdo que, que mi tío llenaba cuatro sacos y se iba con aquella bicicleta o en la yunta Buelle para el pueblo a vender cuatro limones por peso a peseta y venía con una olla, él lo echaba en una olla venía con una olla de peseta 40, de 20 kilos de 10 kilos de aquella que habían de un medio de los kilitos, porque me acuerdo que había unos kilitos que eran los níquel que todavía funcionaban le pagaban 5 kilitos, y él me daba 40 kilos me daba una morocota 40 kilos para que yo sacara todo el limón podrido aquel, a mí, a mi primer aire a Yello Y después lo pilábamos con una de estos de pilón y abuela llenaba unos pomos así de jugo de limón. No dejaron nada. Los anones, se, los, los, las bandadas de murciélagos cayendo la noche salían de aquellas cuevas a comerse aquella cantidad de anones y chirimoya el mango moro. Y mi abuelo Bartolo tenía un, un, un, un mangal de mango moro que a, a 200 metros se sentía el olor a aquel mango, qué clase de mango más rico arrasaron con todo lo que quedó tú sabes para qué tumbaron todos los mangales de abuelo para pa hacer ladrillo para pa hacer ladrillo los, los ladrilleros tumbaron todos los mangales, las pincas Fidel Castro se quitó y la cogieron para el realengo 18, increíble por eso, no eh, por eso no hay nada por eso no hay nada, por eso no hay nada es una desgracia total y no hay quien viva todo lo destruye todo lo acaba ese es el caballo de atila que lo que pisa lo que apisa el caballo de atila decía atila yo soy el azote de dios en la tierra y mi caballo es tan o más malo que yo al punto que donde pisa mi caballo no nace ni la hierba acabaron con todo acabaron con todo Muchachos, si yo no me acuerdo, yo solo estaba contando a ustedes, yo tuve una. Yo tenía una novia. Yo tenía una novia, tenía una novia en, en, en, en, en, en la calzada del porvenir ahí. Eso es el auto, Luyano, no me acuerdo muy bien, creo que Luyano. Por, por el correo del porvenir. Y yo recuerdo que en el barrio de ella, en el patio de aquellas casas viejas hechas en la barriada del auto, creo que era el auto, sí. Habían. Una mata de mamey, una mata de mamey de había una mata de canistela, había dos o tres matas, no, habían tres o cuatro matas de guanábano, y habían cuatro o seis matas de ciruela y dos o tres Chirimoya. y en todos los patios estaban todas las casas de La Habana llenas de todo este tipo de fruta la Habana, en La Habana, y lo mismo ocurría en todo el país. Oye, que pasaron los años y la volví a ver, le digo, ven acá, y aquellas matas, ay mío, de eso no quedó nada. Digo, ¡ay, ¿Te acuerdas la champola que hacíamos tú y yo cuando éramos novios? Digo, claro. ¿Te acuerdas las mates de Chirimoya que en la casa, en la casa, en el auto, había una fuente llena de todo tipo de fruta, el olor a fruta? Tumbaba aquella casa el año entero en La Habana. No quedó nada. ¿Todo destruyeron? ¿Arrasaron con todo? Nada. En esa casa tú ibas siempre la señora Hilda, que es la mamá de ella. Había una jarra de champola de guanábana, de tamarindo, lo que fuera. tú, Nosotros veníamos de, de, de, de la universidad que estábamos estudiando, el Barona. Y llegábamos y siempre había una jarra de champán. lo que fuera, siempre había. El año entero. Y cuando no el limón criollo, habían cuatro mates de limón criollo que el patio se ponía ovadito. Nada. Acabaron con todo. Ah, tú eres del auto. Ah, ya tú sabes. Por allá, por el correo de porvenir, subiendo a la loma por venir para arriba. Por ahí vivía mi novia, la, tal vez la mujer más bonita que tuve en la vida. Acabaron con todo. Chacho, champola no. Es que cuando Canel dijo que el limón era la base de todo, yo me reía de la gente, porque es que yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y, y cada vez que todavía el refrigerador, donde único había refrigerador era la casa de la abuela porque lo, los demás hijos eran unos desastres comunistas. Y tú abrías aquel refrigerador y había una jarra transparente de cristal hecha con, aquel, con, aquel, con aquella semillita de limón todavía, con aquella azúcar blanca o lavada, y tú le veías en el fondo de la jarra la, la azucarita. Y cuando ella te daba aquel vaso de limonada, porque era un vaso de limonada grande de 12 onzas, y te preparaba un pan con huevo, un plato de yuca con huevo. Y, y, y tú te tomabas aquello. Yo me acuerdo cómo, cómo se revenía aquella azucarita rica. Y yo hacía así. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Nada, acabaron con todo. Acabaron con todo. Yo me reía de lo que la gente decía de Canel, porque es verdad que la limonada era. Eh, en todas las casas de Cuba siempre hubo limonada. Menos, menos el comunismo. Para decir la despachatez esa. ¿Cuándo habrá en este país limón y guarapo Los limones que producen frutas selectas los exportan todo para el mundo. El otro día vi un video de limones cubanos en Brasil y por allá por Canadá. Es increíble lo que esa gente ha acabado. Y te voy a decir, ¿eh? prepárate que dentro de unos días siguen van a volver a revelarse la gente. Eso no lo para nadie en Cuba. Eso es como el que se montó en la yagua loma abajo. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a la loma del Pitirre y nos tirábamos en unas yaguas. Cuando se montaba aquella truña de muchachos en la yagua que se soltaba de la yagua loma abajo, eso era hasta que no llegabas al fondo del cañado, no parabas. Y, y si te, te enredaba una pata, prepárate que lo, lo, los mamellones y lo, los remellones eran terribles. Y lo mismo pasa aquí. Nadie va a parar la rebelión del pueblo de Cuba. No hay fuerza que ponga, pueda contener la rebelión de un pueblo. Ya la gente se sacó eso del alma, ya la gente no cree en eso. Ni decreto 34, ni 30 años, ni sedición, ni pena de muerte van a impedir que el pueblo de Cuba se levante contra esa tiranía. Que ya la gente les perdió el miedo. Y lo que pasó ayer en Caimanera y en Santiago es un acto de rebelión y un desafío a la tiranía. No te tenemos miedo y no te tenemos miedo. Lo que pasa es que el pueblo se amedrenta, amedre, amedrenta porque vienen cuatro pelagatos y caen a palo. Pero vamos a ver si a, a Caimanera entera y a los nueve municipios de Guantánamo y a Santiago de Cuba completa y a Holguín completo y a media Cuba la puede parar nadie. Ellos no tienen fuerza para reprimir. Ellos están todos los días poniéndole dos velas a, a, a San La Piedra. ¿Ustedes saben quién es San La Piedra? San la piedra del Ceboruco. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es San La Piedra del Ceboruco? El comandante que está allá en Sentefenia. Bueno, ellos todos los días le ponen dos velas a San La Piedra del Ceboruco para que el pueblo de Cuba siga tranquilo. Porque si toda la nación se tira, eso no lo para nadie. Eso es como la compuerta de una represa que se lleva a la cortina, eso no lo para nadie. Ellos todos los días le, le rezan un ave María y Vente Padre Nuestro, a San la Piedra del Ceboruco. Hoy una caña vale 50 pesos. Libertad, tú estás en Cuba, ¿verdad? No, el pueblo se quiere ir, pero cuando el pueblo no tenga opciones, no se va a ir. El pueblo, el pueblo que está hoy en Cuba ya no es el pueblo de la opción de emigrar. El pueblo que está en Cuba hoy sabe que el paro humanitario es una trampa para tenerlos allí en el duérmete niño, duérmete ya. Lo que está viviendo el pueblo de Cuba hoy es el pueblo Ese que ya no tiene opción, ese que está acorralado, que está entre la espada y la pared, que sabe que sale a luchar o perece ese es el peligroso, ese es el que va a tumbar el comunismo, el que no tiene el que no tiene donde robar, el que no tiene acceso a los dólares, el que no tiene ningún amparo para seguir viviendo, ese es el que nos va a pelar al moño, y ese es el 96% de la población no olvídate de eso olvídese de Carola, que Cuba no está sola Todos los cubanos quieren irse para el Yuma, pero todos no se pueden ir para el Yuma. Allí se van a quedar. Si hoy están en el poder todavía es porque la administración norteamericana les abrió las puertas. Si esa gente que salió se queda en Cuba, los tumba. Los tumba. Porque si malo es el obstinado, peor es el que tiene posibilidades y está amarrado. a por la capucha que sabe. Si malo es el obstinado, peor es el que está amarrado y tiene recursos. Porque la impotencia lo mata. A, a, a, a, al obstinado lo mata la frustración. Y al amarrado lo mata la impotencia. Dos peligros: un cóctel peligroso dentro del alma de un ser que piensa. La impotencia y la obstinación. Tengo que... Está en Cuba, qué bueno. Yo sé que eso está en Candela, Candela, Candela, Candela. Por eso, el punto final, hace falta que se mantenga de ahí para abajo, no para arriba. Porque si se mejora, se acaba el, el único intento de libertad. Y tú sabes por qué el país está así, porque ellos no tienen nada. Ellos no tienen absolutamente nada para darle al pueblo. Porque ellos, si tuvieran con qué tener a la gente entretenida, las tienen entretenidas. A ellos no le conviene un pueblo rebelde. Ellos llegaron a un punto de inflexión total. Pues me voy, me voy. Maestro, las notificaciones me van a dejar sordo. Los dejo porque yo no puedo seguir, yo no tengo con qué hacer nada. Los quiero mucho, cuídense. Mañana hablamos, voy a ver cómo arreglo ese problema, ¿ok? Yo sé, pero yo no puedo hacer más nada. Yo no sé cómo quitarlo. Fue un placer hablar con todos ustedes, no quiero eh, perturbarlo. Buenas noches, nos veremos mañana si Dios lo permite, ¿ok?